Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hola compas, hoy nos vamos de Copa a Lanzarote, donde se ha celebrado la sexta edición de la Volcana Cup. ¿Lo vemos? Acompáñame. Aquí tenemos la entrada. Por aquí, como podemos ver, vamos a tener la, la sala de trofeos, vamos a tener donde se van a dar los ganadores, sus premios correspondientes con nuestro DJ. Estas copas tienen un significado. Cuando a un chico le gustaba una chica en Canarias, regalaba una figurita de estas... ...y aquí las tenemos, de todas las categorías... ...aquí tenemos una barrita con comida... ...refrescos para la gente... ...si vamos por aquí... ...aquí tenemos pasillitos para que la gente esté fumando... Bueno, ...aquí la gente de muy buen rollo como podemos ver... ...este compañero Adai... ...la verdad que ha estado muy bien... ...con buena afluencia de público... ...buena afluencia a la hora de competidores muy buenos sponsors, que siempre decimos lo mismo, que sin ellos es imposible que esto pueda funcionar. Que gracias a ellos, gracias a ustedes por venir también a grabar y hacer todo eso. Nos tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Hemos tenido varios conciertos, este año hemos apostado por la música, también tipo de un poquito de jazz y trompeta y demás. En esta sala... ...se han juzgado los sedibles, ¿vale?... ...tenemos unas mermeladas, unas... ...unas cositas muy buenas... <ríe> ...directamente... Somos de Mister of Wit... ...y hemos venido a la Sexta Volcano... ...a presentar dos postres exclusivos... ...para, para copas canábicas... Eh, uno es la famosa... ...cuatro texturas de Oreo... ...que ya ha sido premiada en varias copas... ...y la otra es... ...hemos hecho una barrita que se llama... ...barrita 6C... ...son seis... Texturas o seis capas diferentes con componentes que iban la letra C. El nivel muy bien, la verdad que no sabíamos el tipo de afluencia que tenía aquí en las islas y hemos visto que, bueno, mucha gente, calidad había, gente muy buena y contentos de poder compartir con todos. Aquí tenemos unas chicas que están poniendo un suero con THC, ¿vale? Está bastante bueno. Ahí lo tenemos. Llegamos aquí que están con el tema de las extracciones vapeando. Echamos un ojito. Buenas. Aquí tenemos un figura, este es un figura de las extracciones. Es un crack. Y ahora seguimos por estos cuartos, a ver si podemos verlos. Aquí tenemos el dealer de THC. La verdad es que están bastante potentes este año. Han venido pisando fuerte. Seguimos por aquí. Bueno, aquí tenemos a Herbalife y tenemos a Angel Roller, ¿vale? Aquí tenemos un poquito de merchandising, tenemos unas prensas. La verdad es que están bastante guapas. Las sudaderas están muy chulas también, las gorras. Tenemos bandejitas, tenemos de todo tipo para extracciones, para guardar con los botes de silicona. La verdad que estamos muy contentos, nos esperábamos menos muestras debido a la situación que, que ronda en todo esto, pero muy, muy bien, la verdad. No nos podemos quejar. Esperamos el próximo año estar más fuertes, mejores y con todos los que no han podido venir este año.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 Claro, claro, claro. Corta, corta, corta. Y atentos también a Colombia, porque los días 18 y 19 llega también la segunda Copa del Sol en Cártago. Ahí estará nuestro compañero El Plón. ¿Te animas? Con esto terminamos por hoy. Y recordad, ya está publicado el nuevo Marihuana News el 114 con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo, por supuesto. Nos vemos la semana que viene y muy buenos humos.